Lo mejor para este problema siempre ha sido el ajo, consumir uno o dos dientes de ajo en ayunas o añadir la misma cantidad de ajo a nuestra dieta diaria en su forma cruda, ya que ayuda para activar el riego sanguíneo y evitar la formación de placas y así prevenir la arteriosclerosis. Es rico en vitamina B, un compuesto esencial que reduce los niveles de homocisteína. Esta sustancia es la responsable de endurecer los vasos sanguíneos y de traernos múltiples problemas en la circulación. Cloruro de magnesio es útil para reducir los niveles altos de colesterol LDL o colesterol malo, en especial cuando se consume con regularidad y de esta manera evitar coágulos en la sangre. Equilibra el pH, quiere decir que ayuda a mantener nuestra sangre libre de impurezas. Favorece una correcta circulación sanguínea, ayuda a prevenir infartos, estabiliza la presión arterial. Consumir dos copas tequileras de la preparación dos veces al día y hasta tres si no te ablandan las deposiciones diarias. Comenzar con una copa a la semana e ir aumentando gradualmente cada semana. Si necesitas saber cómo se prepara y cuál es el que te estoy recomendando, ve al buscador de YouTube o Google y coloca cloruro de magnesio salud con allí está todo muy bien explicado y sus beneficios, propiedades y contraindicaciones para la salud. Diluir aceite esencial de lavanda de almendra o coco y masajear las piernas, pies, brazos o manos todas las noches antes de acostarte o cuando sientas las molestias. Infusiones de hierbas, té de mil milenrama y jengibre o de cola de caballo, de muérdago, pasiflora, gingo, biloba, tomillo, salvia o romero van muy bien para activar la circulación. Consume cualquiera de ellas que tengas a mano. Déjala hervir durante 15 minutos a fuego lento. Después deja reposar un poco y colar. Tomar antes de cada comida diariamente. Tomar suficiente líquido saludable durante el día sin excesos, como sueros, infusiones, jugos de frutas cítricas y verduras frescas, caldos de vegetales y aplicar cataplasmas de arcilla en las zonas afectadas ayudará no solo a mejorar la circulación, sino también a mejorar los edemas y varices ocasionados por su causa. Hundir los pies y manos en agua muy tibia con pimienta cada noche es un remedio antiguo que ayuda a activar la circulación de las extremidades. Los baños con raíz de jengibre para manos y pies consisten en mezclar un cuarto de raíz de jengibre molida en dos litros de agua caliente y luego cuando esté tibia introducir los miembros afectados. Estos funcionan muy bien para dicho problema de salud. Verter una taza de menta fresca en un galón de agua recién hervida y mantener durante 15 minutos aproximados los pies dentro y miembros afectados. Luego secarlos bien y aplicar masajes con algún aceite de preferencia. Agregar una cucharada de romero con otra de ruda en medio litro de agua y hervir durante 10 minutos una vez haya enfriado un poco. Utilizar para hundir los pies y manos. Baño con romero, sauco, cola de caballo, bardana y con suelda. Añadir un puñado de estas hierbas en abundante agua hirviendo. Dejar que repose durante unos minutos y añadirlo al agua de la bañera. Tomar un baño de 15 minutos en agua tibia a templada según tu preferencia, luego envolverse en la toalla otros 10 minutos y a continuación secar bien y reposar. Hervir 4 litros de agua con 2 cebollas y añadir el caldo en un envase con agua tibia templada según tu gusto, mantener pies y manos en la misma durante 15 a 20 minutos. No olvides pasar por nuestra tienda online de Amazon de Salud con Mari. Allí encontrarás todos los productos aquí nombrados y otras cosas que podrías necesitar. Estarás comprando igual que en Amazon, solo que me ayudarás a mí con una pequeñísima comisión que ellos me otorgan por dicha venta. Te la dejo en el link de la descripción con todos mis negocios, cursos e infoproductos que te podrían interesar. Una alimentación sana basada en vegetales verdes, jugos verdes, pescados grasos o azules, huevos tanto claras como yemas, yogur natural, frutos secos, avena sin gluten, aceite de oliva extra virgen, aceite de coco extra virgen, frutos rojos, azules o morados y muchas frutas cítricas que contengan mucha vitamina C. Sin olvidar tu cloruro de magnesio dos veces por día y diariamente. Todo esto te ayudará no solo a aliviar los síntomas, sino también a atacar la causa y a la sanación total. Pero no olvides dejar de fumar y no consumir alcohol más que vino rojo o alguna cerveza diaria. Al consumir alimentos ricos en vitamina C, activa nuestra circulación sanguínea. Ya conocemos que los que tienen bastante vitamina C son los más cítricos, como el limón, la lima, la naranja, el kiwi, el pomelo por nombrarte algunos, además de otras frutas como la guayaba, la fresa, las bayas o frutas del bosque, rojas, moradas y azules. La sandía y melón también son ricos en vitamina C, los tomates, espinacas, pimientos verdes, rojos, amarillos y naranjas y las coles de bruselas y perejil. La sandía, los tomates y las fresas además aportan licopeno que activa la circulación sanguínea. Otra vitamina imprescindible para la buena circulación es la vitamina E. Podemos encontrarla en gran concentración en los vegetales de hojas verdes como las espinacas o brócolis o en la levadura de cerveza. Adicional, vienen bastante bien las verduras y frutas ricas en potasio como el plátano. Algunos aceites ricos en vitamina E con alto porcentaje de omega 3 son aceite de sésamo, aceite de nueces, aceite de almendra, aceite de oliva extra virgen. Aunque también en este caso es aconsejable consumir sus frutos como las aceitunas, las almendras, las nueces, las avellanas, el sésamo y las semillas de girasol. Los comprimidos de algas espirulina para mejorar la circulación serían muy convenientes añadirlos a tu alimentación diaria. Caminar 30 minutos a una hora diaria o hacer cualquier otro ejercicio son actividades que vienen muy bien para sanar esta condición. La caminata de 40 minutos, por ejemplo, es accesible para la mayoría de las personas y trae mejoras increíbles a la circulación sanguínea y al cuerpo en general. Los alimentos prohibidos son los alimentos ricos en grasas saturadas como los productos lácteos la leche, la margarina, las natas, los embutidos, la repostería industrial y los quesos de todo tipo pues los triglicéridos y el colesterol aumentarán considerablemente la viscosidad de la sangre y esto afecta la circulación sanguínea. Los siguientes síntomas son indicadores comunes de un proceso circulatorio debilitado, observa si tienes varios de ellos, si es así estás padeciendo de mala circulación sanguínea por lo cual debes seguir los remedios antes recomendados. Las úlceras son partes inflamadas doloridas de la piel, al igual que una erupción que se niega a desaparecer. Alguien con mala circulación puede empezar a notarla por la zona de los pies y en las piernas. Si la mala circulación ya empieza a interferir en los riñones, puede conllevar a sufrir una hinchazón anormal en sus manos o pies. Puede que parezcan hinchados. Esto sucede porque el sistema circulatorio intenta reducir el fluido y deja un líquido llamado edema sin la cantidad adecuada de bombeo de oxígeno a través de sus venas notará una ligera decoloración en esa piel hinchada también conocida como cianosis los dedos tendrán un aspecto ligeramente magullado y estas y otras áreas pueden tener un aspecto más azulado de lo habitual Si se debilitan las válvulas que trabajan para bombear la sangre, hacen que la sangre y la presión se acumulen. Esto permite que las venas justo debajo de la superficie de la piel se tuerzan y se hinchen. Puede notarse un ligero dolor después de largos periodos de tiempo sentado o picores durante el día. Estas venas aparecen más comúnmente cerca de los pies y de los tobillos. Una de las señales más claras de que el cuerpo no está recibiendo la cantidad adecuada de nutrientes es dentro del cabello y las uñas este primero podría parecer seco y débil y empezar a caerse en ciertas áreas y podría notar la piel mucho más seca y sentir quemazón en ella las uñas tienden a ser mucho más débiles y romperse muy fácilmente las uñas en realidad pueden decir mucho acerca de la salud al igual que el cabello con menos bombeo de la sangre a través de su cuerpo todos los demás órganos también tienden a bajar su ritmo cuando se ralentiza la digestión causando estreñimiento. Las evacuaciones se vuelven mucho menos frecuentes. La capacidad de su cuerpo para detectar y combatir los patógenos y mantenerse saludable también se verán afectados por un flujo sanguíneo más lento. Se puede contraer enfermedades mucho más fácilmente debido a tener unos anticuerpos ralentizados y las heridas y lesiones pueden tardar en curarse. Cuando la sangre fluye a una velocidad normal, ayuda a mantener la temperatura corporal en un nivel saludable. Si la circulación es lenta, el proceso de regulación de la temperatura también será lento lo que provoca sensación de frío por lo general en zonas con una gran cantidad de terminaciones nerviosas como manos y pies. Cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, se restringe la cantidad de combustible suministrado a los músculos con menos oxígeno y nutrientes, se sentirá cansado mucho más fácilmente. Este síntoma se caracteriza por una falta de aliento, dolor muscular y menos resistencia durante las actividades diarias. Los hombres con mala circulación pueden experimentar una cantidad insuficiente de flujo sanguíneo en los órganos reproductores, se hace cada vez más difícil que puedan tener relaciones sexuales y con el tiempo pueden acabar con ellas por completo. Migrañas y dolores de cabeza, color azulado en dedos y uñas, prurito en brazos y piernas, calambres en glúteos y piernas, falta de fuerza en manos y los pies. También dificultades para caminar y mareos al levantarse. Este síntoma empieza por un dolor opresivo en el pecho. Hay menos cantidad de sangre que fluye hacia el corazón, lo que provoca una sensación de opresión en el área que rodea esta zona. La sensación de pesadez va y viene y es un signo de mala circulación sanguínea. El hígado es el responsable de enviar las señales de hambre al cerebro, recibiendo una cantidad adecuada de flujo sanguíneo se podría comenzar a experimentar menos antojos de comida y comer menos cantidad durante el día, lo que conduce también a la pérdida de peso. El cerebro depende en gran medida del flujo de sangre para funcionar correctamente. Con este problema de salud, se podría sentir menos centrado y ágil mentalmente a lo largo del día. También puede afectar a su memoria a corto y largo plazo muchas personas han experimentado la sensación de entumecimiento al mantener las extremidades sin mover por mucho tiempo teniendo mala circulación se sentirá esto con mucha más frecuencia y en partes del cuerpo que normalmente no se pierde la sensibilidad la sensación de entumecimiento general ya no dura solo unos pocos minutos dura un poco más se podrán sentir pinchazos como de agujas o un simple hormigueo en los miembros entumecimiento de brazos y piernas dolor y calambres en manos y pies, y pérdida de sensibilidad en las extremidades. Las causas de la mala circulación sanguínea pueden ser diversas como por ejemplo pensamientos nerviosos, contracción muscular por malas posturas, inflamaciones, exposición a bajas temperaturas, mala alimentación y nutrición, malos hábitos como abuso del alcohol, exceso de cafeína, consumir fuertes medicamentos, excesivo estrés, etcétera, las que pueden provocar una deficiente circulación sanguínea en las extremidades, en otros casos las causas pueden ser por complicaciones más serias médicas. Y por último querido visitante, por favor déjame abajo tu respetuoso comentario al respecto del tema o sugerencias que me puedan ayudar. Cuéntame si te ha pasado algo de esto y si es así cómo lo solucionaste. Déjanos tu aporte abajo, leo y contesto todos y cada uno de los comentarios. No olvides tener la amabilidad a cambio de esta valiosa información, si te ayudó, de suscribirte al canal y luego activar la campanita de notificaciones. Si te gustó, compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. No sabes a cuántas personas podrías ayudar con esta información. Y no te vayas sin regalarme un dedito arriba. Que tengas un bonito y maravilloso día.